Alessandra, MVP, hat to hat to, HAT2, Alessandra dice, una persona le pregunto que gracias a Dios, Alessandra ya no va a estar en el INAVI, INAPI creo que yo, que ya se cobraba su botellita y de 100 mil pesos. Porque eso es una botella que ya tenía No es que tú me vas a decir otra cosa Tenías tu botella Tan poco lujo tienen ellos de... Con toda esa botella ¿eh? Alessandra le respondió A esa a la persona que le comentó Y dice Que ella se busca Que ya hace tiempo Ya no está en ese ministerio No trabaja para ese ministerio Y que ella se busca Néstor 400 mil o 450 mil pesos En 24 horas Dios ¿Y qué es lo que esa mujer hace? Vendiendo ropa ¿Eh? Vendiendo ropa. ¿Ropa? Ropa nada más. 450 mil pesos no vale. vendiendo ropa y con su marca y, po y que lo que ella publique en su post de Instagram oh, y wow. todo eso. ¿Cuánto es su email? No, a mí me está contando cuatro ajeno. 450 mil por 30. Estamos hablando que Alessandra se busca más de 13 millones de pesos. Nada más con su Instagram. Mensual. ¿Eh? <risa> no, no, no, no, no, lo ocurrí, Pero a Reineri están atrás de Alessandra para ver la clave del éxito. Porque, Dios, Dios mío. Dios mío, eh. Estamos hablando de muchos cuartos, eh. Demasiado dinero. Cada 24 horas. Porque ella dio cuánto. Ella se busca 450 mil. De 400, 450 mil. ¿Será millones? que el dinero? Eh, me estamos cambió, hablando de 13 obviamente. millones de pesos mensuales. ¿Será cierto eso? No, pues yo... O el palo. No, pues no que tiene que ser el palo. Pero bueno, si ya se busca eso, ya no tiene la botella, que gracias a Dios no es a costilla del pueblo. Bueno. Si es porque tú vendas ropa o que tú hiciste tus promociones, eso a mí, eso me va y me viene, y muy bien por ti, y sigue buscando este cuarto. Ahora, gracias a Dios, ya tú no tienes que depender del Estado ya, para que tú te busques, para que tú suñas, tú uñas y tú cosas, ¿sabes? Claro, eso es así. Eh, dependa de, del Estado. Mira, Neto, te están cachando ahí los muchachos en cuadritos chiquitos, te están cachando. Ahí. Peligroso, <risa> tengan en cuenta muchachos. Entonces, Alessandra, está, ¿está buscando ese, ese dinero? Este muchachos están como, como tan activo, Flaco. No, ¿eh? Da, eh, David está activo, está activo. No le deje nada, David. Bueno. bueno eh, eh, eh. ¿Eh? no Alessandra, mijo, ¿y quién le llega? A esa <risa> Ni de libre, de libre y tiene que dar la cosa afuera <risa> lo loco, <risa> si gana tanto dinero. Bro, y nah, me imagino yo, eh, lo, bueno. los tigres que le, le llegan. Mira, esa publicación ella la hice, mira ¿no? ahí. Ahí bueno. hay 11 mil dólares que ella se ganó en 24 horas. Neto, ahí. 11 mil dólares que son aproximadamente eso. No, ya yo voy a vender ropa. Casi medio millón de pesos, estamos hablando de 11 mil. Hay que vender ropa. Con razón ella y el lápiz se busca tanto cuarto.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 de, de, de empleado, porque ellos generan... No, porque, ¿qué va a tener? Una gente que le maneje eso seguro ahí, le da algo, le da algunos $20, ¿eh? $200, dólares ¿200 dólares? Bueno, y que le manda los paqueticos que se lleva, la más una gente que le lleva los paqueticos, mira, usted compró unos tenis, vamos, creo yo, porque no es digital. Dinero. Es de forma digital que ya vende eso. bueno, bueno. bueno. Y el, flaco, y, el, y el flaco estaba vendiendo unos tenis Otro día, de, de esos de goma El flaco puede vender unos tenis en 10 mil Tiene que darlo por 700 600, pues. pesos Como los Haitiano tú le dices Y esos tenis en mm. mí no está muy caro No, no, no, no, flaco, ya me quítate la pantalla flaco eh, cuánto Muchacho, tú vas a bañar eso, muchacho no Tienes cuatro para pagar <ríe> Mil pesos, eh. cuánto que vale, mil pesos ahí después dicen, no, no, yo no quiero los tenis Ah, no, no, no, bien con el 700 Y después te dicen, no, no, no, es más Dame cien. Pero mira, hablando de los haitianos, <risa> ellos venden esos cables, y esos forros, pero en Santo Domingo ellos lo compran dado. Dado. Si sí, ellos van en un grupo y voy. Cuando ellos le tuman 50 a un forro, le están ganando igualito. Eh, mire que mira qué nombre, oh, Nesto, que nombre más bonito, ¿de qué está? Ahí, no, son, eh, eh, eh, están viendo aquí. Eh, están viendo Nesto, aquí. Nesto, eh, eh, eh, eh. No, bien, no bien están bien, no están viendo los muchachos. Están buscando su bien. nombramiento, Néstor. <risa> ayer, oye, oye, el flaco de malocorita, de que ayer no estaba el nombre, de que fue hoy que lo pusieron.